Hola, jóvenes del canal, pero grandes y maduros duros, físicamente, tal vez, de YouTube. Estoy aquí para mostrarles las 10 formas de cómo romper un huevo. Paso 1, romperlo. Paso 2, comprar otro huevo. Paso 3, romper el mismo huevo que compraste. Nada, mentira. Pero ahora sí, va en serio. Las 10 batallas más importantes del siglo XX y bueno o sea me parezco militar así y bueno eh, ya después le voy a explicar qué es ese ruido que está en el fondo y en el final del video va a ser una sorpresa hermosa. y bueno o sea está re bueno o sea parezco Fidel Castro a ver, entonces como les decía eh, y bueno hasta encima me crea propias escopeta, y de todo pero bueno ahora sí ay antes de empezar, quiero decirles que todos los viernes estaré subiendo videos, algo así como Hola, soy Germán, pero 2018 y muy joven, jeje. Pero bueno, ahora sí empezamos con las 10 batallas más importantes del siglo XX. Espero que les guste y bueno, empezamos. La batalla de Gran Bretaña. La batalla por Inglaterra es el nombre por el que se conocen los combates aéreos librados en suelo inglés en el Canal de la Mancha en julio y octubre de 1940, cuando los nazis buscaron destruir a la RAF para apoyar a las tropas terrestres en la llamada Operación León Marino a pesar de que la Luftwaffe tenía 3.600 aviones en distintas posiciones de Europa del Norte y que los británicos solo tenían 871 pilotos que, leales a su rey, a quien escapó como un cobarde a territorio seguro de ataques alemanes. Historiadores creen que por bombardear Londres eh, y hacer una pausa a los ataques en Gran Bretaña, ya que aumentaron su capacidad antiaérea, o sea, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¡aviones enemigos! ¡Sí! derribamos cinco! ¡Sí! Bueno, entonces, por bombardear Londres y por darle la pausa para que construyan más aviones, casas y más antiaéreos, fue por lo que terminó siendo un fracaso. Además, se cree que también lo hubiera sido de todos modos. Un fracaso, la operación León Marino, porque las playas y las costas de alrededor de Gran Bretaña y, y, y uh, Irlanda de Sur y Norte estaban muy altas. Pero si hubiera un lugar, si hubiera un lugar, estaría bien, bien, pero bien custodiado por tanques, cañones antiaéreos alrededor de la costa y también trampas. ...anti-mina, anti, -mina, anti cualquier cosa. Y bueno, entonces, esa feria sería la primera vez en la que los nazis pierden una batalla en, en la Segunda Guerra Mundial, en 1940. Dios mío, encima que ahí era la, el año, como que digamos que era el año millonario de Hitler. Es el líder de los nazis Para el que no sepa Que era bueno con las palabras Pero una mala persona de todos modos La batalla por Moscú Esta era la batalla decisiva Para ganar el control total En el centro del comunismo Fue dada el 2 de octubre de 1941 Y al 7 de enero de 1942 la misión para los alemanes era capturar Moscú, cueste lo que cueste, baja lo que cueste, todo. Estaban decisivos, decisivos para encima sacrificar cualquier tropa que tengan. Los alemanes iban a mandar todas sus tropas aéreas y terrestres, pero tristemente la defensa rusa estaba más preparada que la de Inglaterra. Por lo que lo, más de 2.136.45 soldados y más de 800 piezas de artillería antiaérea los esperaba a las puertas, más la sexta división de cazas rusos, que era la más potente conocida durante la campaña en el este. Para la Wehrmacht era una misión suicida que estaba destinada al fracaso porque los alemanes solo disponían de 1.929.406 soldados de la Wehrmacht y 599 aviones, a la cual terminó en un total fracaso, ya que no lograron capturar la capital y perdieron más de 790.000 hombres muertos, heridos y o desaparecidos. Además, con el fracaso este, decidieron después hacer la misión suicida en Stalingrado y Leningrado para defender cualquier cosa. Pero aunque ellos tenían mayor maquinaria y de todo, los aleman los rusos tenían millones de tropas a la cual después los empujaron hacia Polonia y luego terminando en Berlín. Per Harbor esta fue una de las batallas más importantes en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla marcó el comienzo del fin del imperio japonés. A la madrugada del día de 1941, los japoneses atacan la flota estadounidense y sus aeropuertos. Con más de 300 aviones, con 5 portaaviones, a los cuales el ataque se lleva a cabo tan preparado, planeado que apenas los capitalistas sabían sobre un ataque a la marina a pocos kilómetros del aeropuerto internacional y por lo tanto apenas lograron sacar 20 aviones casas en un aeródromo no muy lejos de dicho aeropuerto apenas lograron destruir 35 aviones japoneses dios mío pero ya para ese momento habían logrado destruir gran parte del los barcos americanos incluyendo al Arizona que era el más grande que allí se perdió más de mil soldados y, y aún se lo puede encontrar gran parte del barco en las costas y esto desencadenó una gran fría ira y odio, dando así el inicio de la segunda guerra mundial y bueno Además, otras movidas de los japoneses que fueron muy buenos para expandirse durante esos tiempos, es que también hubiera sido bueno si con, coordinaran con el ataque alemán a la Unión Soviética, pero justo Alemania, Italia, eh, decían que no. Y bueno, así es como todo sin coordinar, se perdió y chau, y los mataron a todos. El 9 de febrero de 1945, una fuerza de aviones aliados Bristol B sufrió graves bajas durante ataques fallido contra el destructor el destructor alemán Z-33 y su escolta de buques. Los sobrevivientes de la operación la etiquetaron viernes negro. Los buques estaban fácilmente protegidos en el, en el borde en el Flor de Noruega, haciendo que los aviones aliados tuvieran que cruzar por los antiaéreos pesados. La AF fighters y su escolta de casas de Estados Unidos P-51 también fueron, por los casas, fueron heridos por las casas alemanes Golf Wolf 190, la ala de combate de la Luftwaffe, y solo pudieron 5 o más aviones Sobrevivir en conclusión terminó muy, muy mal esto. La batalla por saint -Mier. Entre el 12 y el 16 de septiembre de 1918, estuvo presente la batalla más grande que nadie podía creer. Ahora, 1.476 aviones aliados casas se pelearon contra 500 aviones alemanes de dicha fecha y año. Al mando de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos estaba el coronel William Mitchell a cargo. Ellos atacaron una brecha en San Miel de 25 millas que se crió en 1914 durante la Guerra de Trincheras cuando el Imperio Alemán había sido frenado. Pero fue una victoria decisiva aliada para ganar esta guerra. Y creen unos cuantos historiadores que si esta batalla no se hubiera ganado, el Imperio Alemán hubiera ganado la guerra, ya que se ponían allí todas las tropas aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, así el mar de Filipinas. Estuvo en la campaña del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que se enfrentaron el Imperio Japonés y los Estados Unidos en el 19 y 20 de junio de 1944. A las cinco y media, la TF-58, que son casas japoneses de la época, se desplegó patrullas aéreas en la batalla. Perdieron más el Imperio, más de 35 aviones Casas y la usa solo 5 aviones por sus estrategias usadas durante la campaña y la segunda guerra mundial. En las 10 horas Japón lanzó al mar más de 69 aviones para atacar el portaaviones enemigo, lo cual hubiera sido una victoria si no hubiera hecho que solo... 45 aviones más atacaran en vez de todos, perdiendo así la batalla aérea. La batalla de Kursk. En el verano de 1943, el octavo cuerpo aéreo del general von Schneiderman, Schneer, Scheer, Schneiderman ay, carajo, con mil aviones tenía la misión de proteger al cuarto de cuerpo de Panzers al sur de a la mañana, del 5 de julio, el octavo cuerpo primero tenía que bombardear los aeródromos y las fábricas soviéticas, pero cuando los alemanes iban a despegar, detectaron gran movimiento en los aeródromos enemigos, lo que significaba que tendrían una batalla con el séptimo cuerpo aéreo soviético. Según las palabras de Schneimann, solo podía verse aviones en llamas cayendo al suelo. Después de un tiempo, más de 432 aviones enemigos terminaron siendo chatarra en llamas, mientras que los alemanes solo perdieron 26 aviones caza de la Lofave o estucas. La batalla del cruce de Cuba. Entre febrero y mayo de 1943, los soviéticos y alemanes se enfrentaron en el río Kuban, el Cáucaso. La batalla en este cruce fue el intento de la Wehrmacht de fortalecer su posición en este río. Durante la Segunda Guerra Mundial, los objetivos alemanes jamás se completaron, pero sí mantuvieron su posición. Sufriendo muchas bajas, claro. Era típico, ya que en las guerras siempre sucede eso. ¿O no? Déjenme un comentario, aunque sea abajo, de este video o cualquier otro que yo subí. Si creen lo mismo. Bueno, yo para saber si alguien estaba de acuerdo con lo mismo que yo dije. Pero bueno. Finalmente abandonaron Crimea, que es el lugar gigantesco en Rusia, o no me acuerdo bien, que está el río Kuban y avanzó aún más el ejército rojo, ya que la posición era insostenible, pero al menos eliminaron 350 aviones enemigos en los 1500 combates aéreos librados durante este tiempo, en los meses de este año, en la China, la chinita se perdió, bueno, y así es como retrocedió más el ejército alemán. Batalla aérea del Mansoura. Se libró esta batalla en menos de una hora por las fuerzas de Israel y Egipto. El 19 de octubre de 1973, los aviones israelíes, Lanzaron ataques aéreos el 14 de octubre contra unas bases egipcias en Manzora y otras más. La batalla empezó a las 1515 horas, o sea, a las 15, a las 15 minutos, que duró 53 minutos. Los israelíes contaban con 117 aviones contra 62.021 aviones casas o bombarderos también puede ser, egipcios. O sea, ¿cómo vas a mandar a tus tropas así, tan número de diferencia? Bueno, eh, o sea, parece que quiere que lo derroquen su propio pueblo y después matarlo en la plaza como hicieron con Musumil, como ejemplo. O no sé, o suicida, qué sé yo, pero está loco su líder. Y si esto te sorprende, el último avión israelí Derribó todos sus enemigos con estrategias y misilazos. Nada, mentira. El último avión, luego, como un cobarde, eh, para salvarse a las 4.600 horas, a las 4 de la tarde, salió del espacio. Y bueno, el último top: Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas en 1982 Este hecho bélico participó mi país La República Argentina oh, Y Gran Bretaña E Irlanda del Norte Económicamente y esas cosas Y si escuchan un perrito al de fondo Es mi perrita Lulu Que bueno, quiere muchos vivos Y el En el que se empezó el 2 de abril y el desembarco de Argentino, y el 14 de junio de ese mismo año, la fecha en que no hubo más disparos en ese territorio, gracias a las estrategias de los pilotos argentinos que volaban bajo para no ser detectados, que estaban ya bien equipados y especializados para cómo actuar en las mismas misiones que gracias a su valentía y coraje por defender. A la patria destruyeron 31 buques ingleses. Además, su er el error que cometió el alto mando inglés es que a principio de la guerra usaba experimentados y viejos en el combate en lo cual estaban acostumbrados estaban acostumbrados a las aeronaves antiguas y no las actuales. Y bueno, esto fue todo. Si le gustó lo que acabas de ver... Entonces suscríbete, dale like al video y ahora les tengo una sorpresita Y bueno, aquí está la sorpresita Es un ciclo del agua Y bueno, esta es la perrita que yo tengo Se llama Lulu Hay muchas gracias por los Y bueno Si esto les gustó, denle like al video y suscríbanse Yo soy su amigo y su perrita Diciéndoles hasta... Adiós hasta el próximo video.